Toda mi solidaridad con la fiscal Chong, la conozco. Fuimos además compañeras de escuela y por lo tanto mi solidaridad con ella. Creo que el Ministerio del Interior tiene que tomar todos los resguardos para proteger la investigación y además la integridad y la vida de la fiscal. Llamo al presidente Sebastián Piñera a que eh, tome la conducción del país e instruya no solo al Ministerio del Interior sino que también a Carabineros de Chile para que acometa su labor, se hagan las investigaciones y se sancione a los responsables en este caso. Creo que tutelar por eh, nuestra democracia, resguardar la integridad de los fiscales que hacen su labor y que Carabineros cumpla con su trabajo, pero además lo cuidemos como institución, es parte de las responsabilidades de quien quería gobernar el país y ganó una elección para aquello.